oí tu voz en los gritos de la noche oí tu voz oí tu voz en el llanto de los hombres oí tu voz oí anunciando a los pobres la justicia de Dios. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida, eres el camino, eres la Eres la vida, oí tu voz en el buen samaritano, oí tu voz, oí tu voz al servir a mis hermanos, oí tu voz. Me sentí tu invitado compartí tu amistad de la hambre oí tu voz llevaré tu mensaje de la liberación eres el camino eres la verdad eres la vida Thank you.